Hola qué tal, yo soy Pedro Gas, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en compositor, el tiempo parece de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Compositor es una misión extensa, se puede llegar a complicar bastante, específicamente el final, así que sigue esto para que la acabe rápido. Te voy a enseñar una ruta que es 40 segundos más lenta, comparada con el récord mundial de son de este mismo nivel, nada más que pues... La gran ventaja es que no tienes que practicar el salto granada súper difícil, ni tampoco uh, el spring jump. Si sabes de lo que hablo, créeme, te va, me vas a agradecer que no te enseñe eso por ahora. Ya sabes, guías avanzadas vendrá pronto. Ahora venimos por aquí con el stick detonator, lo pegamos ahí, se mueren varios. Después si este se queda vivo, lo matamos, cualquier otro igual. Y ahora simplemente corremos, brincamos y llegamos hasta acá. Después pegamos el Sticky Detonator justo ahí Y esperamos a que caiga el tercer Grunt Una vez cae el tercer Grunt Activamos esto Y rápido Focusea al Grunt de la torreta para matarlo Una vez lo logramos Colocamos ahí El Detonator Y esperamos a que caigan los Elites Listo Aquí sin querer le pegué el Sticky Detonator A quien no quería Pero no pasa nada Ahora lo que único que queda es matar a este vato. Y lo que quieres es que no tire su arma fuera del mapa. Por favor, muchas gracias porque a veces es bastante molesto. Quieres el cañón de conmoción y la espada. Ahora, si tú no activaste la terminal cuando lo hice yo, vas a tener que pelear con otro fantoma aquí. Entonces por eso lo hacemos. Pero aquí, presta atención. Vamos a hacer un brinco disparo para llegar aquí arriba. Y ahora este brinco te va a costar trabajo. Ubicas estos puntitos, te vas a poner más o menos así. Vas a brincar, disparar, y después vas a soltar un buen de disparos sobre este pilar, ¿ok? Así es complicado. No lo hagas muy atrás, no lo hagas muy adelante. Simplemente vas a estar más o menos como por aquí y sobre el pilar. Si lo haces por otro lado no va a funcionar. Brinco, disparo. Uno, dos, tres. Y... Ah, casi, casi lo logro. Es este... Es un brinco difícil, honestamente, ¿ok? Y quieres tener toda tu vida. Entonces vamos a esperar a que cargue un poco la vida. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5 Excelente Y en cuanto caigo, activo la luz para evitar los disparos de los guns Y listo, vámonos Y eso es lo más difícil en cuanto a trucos de speedrun que hay en el nivel Así que vámonos de aquí Vamos a agarrar ahora lo que es el thruster pack Y vamos a pelear contra unos hunters Bastante sencillo, ups Bastante sencillo si no me hacen eso Mete este thruster pack para esquivarlo Oh, lamentablemente no me pude esquivarla por, por segunda vez. Y es porque, de hecho, el primer, el primer tiro que me dio estuvo, estuvo feo. Pero va de nuevo. Ahora sí, no me van a bajar tanta vida. Correcto. Uno, dos. Listo. Roster pack. Le doy en la espalda y se muere. Como puedes ver, para eso es la espada. No pasa nada. Agarramos otro sticky de Tonator de aquí. Y recargamos nuestro cañón de conmoción. Y ahora solo es cuestión de que nos dejen pasar. Fue muy mala suerte. O sea, créanme, no es tan fácil. O sea, me morí. Casi nunca vas a morir en esta sección. Uh, fue algo muy random. Activamos esto. Abricamos la cinemática. Y ahora venimos por el lado derecho. Y esto es bastante sencillo. Si recuerdas, aquí se, podía, se ponen las cosas... La situación medio loca. Pero... Todavía no. Lo vamos a retrasar. Vamos a hacer acá... El, el buen thruster pack. De nuevo, aquí de nuevo el buen thruster pack. Seguimos por acá. De nuevo el buen thruster pack. Excelente. Y aquí es donde tendrías que hacer un Spring jump Pero pues como te digo no lo vamos a hacer nosotros. Simplemente vamos a caminar hacia atrás. Disparar y nos vamos a agachar. Y vamos a entrar como por un pequeño agujero aquí. Y después Sticky Detonator a la terminal. Después venimos por aquí. Al lado de esta puerta. Y vamos a esperar a que cargue el mapa. Por cierto, todavía no detones el Sticky falta todavía lo vamos a dejar ahí okay. Okay, te voy a las y es cuestión de esperar carga el mapa y nosotros lo que vamos a hacer es colocarnos ¿Dónde nos vamos a colocar aquí vas a ver como que hay una textura rara aquí lo que vamos a hacer es brincar disparar y troster para acá a la izquierda ok brinco disparo troster para acá a la izquierda y llego aquí una vez que estamos aquí stick detonator para matar al marín y nos va a cargar esta, esta zona de acá como puedes ver ya cargó y ahora vamos a hacer algo similar, brinco, disparo y thruster pack hacia allá, ok Brinco, disparo, thruster pack, ok, eso fue, eso fue raro, pero quieres llegar aquí <risa> Después nos vamos a mover por este lado, vamos a esquivar las, las paredes estas de metal porque luego son sólidas Luego venimos por acá, tiramos a la izquierda, en esta cosa negra lo que vamos a hacer es hacer el cargando terminado y ahora el juego nos quiere dar un punto de control Vamos a entrar el mapa justo por aquí Y venimos por acá Ahora simplemente es cuestión de correr, corro, corro, corro Y en esta puerta activamos el cargando terminado Este cargado terminado Nos va a permitir abrir esa puerta Y ahora vamos a esperar un poco Y lo que vamos a hacer es correr, thruster pack Y seguir Corro, thruster pack y sigo Excelente, ya lo armaste Mata a este sujeto Stick de allá Sticky Detonator para allá. Y si se la pegas al Elite, también se va a morir el Jackal. Excelente. Aquí va a haber otros dos Grunts. Sticky Detonator. Excelente. Corre, corre, corre. Y colócate en esta esquina. Y de nuevo, brinco, disparo, me agacho y camino hacia atrás. Vemos aquí. Brinco para acá. Y en esta línea negra, no te pongas más adelante. En esta línea negra, vas a caminar hacia adelante, brincar y agacharte. Ok. Camino, brinco, me agacho. Llego aquí. Y ahora... Ups. A ver si no te pasa lo... Casi me caigo. Lo que vas a hacer aquí es... Caminar brincando Ten cuidado porque hay muchas paredes invisibles que te van a bloquear Y una vez vamos sobre este túnel simplemente corremos Brincamos Y nos va a teletransportar de regreso aquí abajo Vamos muy bien Y ahora, esto puede que se te complique Lo que vamos a hacer es matar a este sujeto Y si todavía te queda Sticky Detonator Mata a ese vato Así de fácil Si no, este, este La pistola no me iba a dejar poner a Cortana ¿no? De hecho, déjame hacer esto Listo, y esto, listo Aquí hay una escopeta, te decía La puedo usar para matar a los elites Está exactamente igual, una vez entró esa Cortana Agarra DMR y munición del Sticky Detonator Y ahora simplemente Esperamos a que Cortana nos diga que la saquemos Y la sacamos Venimos por aquí, bastante sencillo Hasta ahora, todo correcto, ¿verdad? El único problema probablemente sea El brinco con los múltiples disparos Del cañón por alguna razón el juego dice que mi Sticky no va a servir Pero usamos el Sticky para esos dos Headshot a ese Jackal Y ahora Headshot a este gron Headshot a ese gron A este de aquí Sticky Detonator al Jackal Sticky Detonator al Elite ¿Quién más? Dijo yo Sticky Detonator ahí también Alguien más, alguien más Sticky Detonator a este vato Para que se muera de verdad Headshot Y los que quedan vivos Headshoteamos Aquí puedes hacer un Out of Bounds. E irte por arriba de toda esta sección. Salvo un poco de tiempo. Pero es igual de. El mismo principio que tenemos en el. En el elevador. En el, el, el skip del elevador. Hace unos niveles. Aquí ya no están estas granas. Pero los agarro. Y ahora presta atención. Mantis y Grunts. No me importan yacals, No me importan Elites. Lo que quiero matar son los Grunts. Porque los Grunts tienen las pistolas de plasma. Las pistolas de plasma de los Grunts son este Nuestros enemigos Nosotros podemos esquivar la mayoría de los disparos de los, este, de los enemigos Con el Mantis Excepto Si nos saca la pistola de plasma Que es nuestra mayor enemiga en, este nivel, en esta sección La pistola de plasma inutiliza al Banshee como por media hora Entonces lo que quieres hacer es Concentrarte en los Grunts Aquí ten mucho cuidado con los objetos que vayan a caer ...y hazte un favor y lánzale un cañón ahí... ...para destruir esta torreta, si no se muere la bien... ...vamos a destruir el Banshee, correcto... ...y cualquier otro que quede vivo... ...una vez hicimos esto... ...hay que tener cuidado, aquí todavía tengo un Phantom... ...cuando Cortana diga otra oleada va a venir un Phantom con un Great... ...nos vamos a mover hacia este lado... ...nos estamos desplazando... ...y ahora presta atención... Este Great debe de morir rápido. Entonces voy a cargar mis dos misiles. Me hubiera gustado tener más. Y vamos a dejar caer todos los misiles. Para destruir el Great. Y luego, luego giramos y empezamos a disparar para allá. Cuando. ya sabes, siempre concéntrate en los Grunts. Que son lo que más nos puede molestar. Este vato, no te vas a escapar. No te vas a escapar. Y aquí con cuidadito Wazowski porque viene el Elite, y hay un Phantom que está cayendo a la izquierda, no sé si puedes notarlo, este Phantom va a traer dos Ghosts, entonces aquí como ya sé que, que trae los Ghosts, voy a tomar cobertura aquí para esconderme un poco, matamos al Ghost, y luego luego me giro y por este otro Great, este Great es importante. Ok, lo logré. Una vez el Great se muere, vamos a descansar aquí y van a venir Banshees. Vamos a cargar nuestros misiles y contra el Banshee de hasta enfrente le vamos a disparar todo. Y logramos matar, excelente. Y aquí lo único que hay que hacer es matar dos, eh, tres Banshees, perdón. Aquí, siempre que digas, uy rayos, mi vida está, está en peligro, ayúdame. Nos ponemos debajo del puente. Y disparamos, una vez se mueren tres Banshees Regresamos al puente, nos dan punto de control Y debemos de ver al Phantom venir Una vez ese Phantom viene, nosotros ya libramos Esta sección, y lo que nos toca hacer es Huir, huir, tuvimos el puente Y venimos por aquí Por favor no me maten, no me maten, sean buenos Sean buenos, excelente Y aquí estamos a salvo Cualquier cosa de que llegue un Banshee a molestarnos Lo deshacemos Excelente Y nada más hay que estar cuidado de que lleguen enemigos a deshacernos Pero aquí ya estamos a salvo y en este punto solo estamos en un timer esperando a que el nivel termine Aquí nos van a dar un punto de control y Cortana va a dar un diálogo Después nos van a dar otro punto de control y John va a dar su diálogo Cuando John hable nosotros nos bajamos del Banshee Por ahora simplemente es cuestión de, de protegernos A veces vienen Grunts suicidas a matarnos, a veces vienen más Banshees O sea es cuestión de suerte Pero una vez que estamos aquí ya estamos a salvo hermano Ya la, ya la armamos Aquí voy a disparar a estas dos por pura casualidad Mira ahí viene otro Bájale, bájale, aléjate de mi cosa fea Listo, ya que habla este John Nos bajamos de aquí Y la puerta se va a abrir Y prácticamente este ya es el final del nivel Lo único que queda es activar esto Entonces vamos corriendo, corro, corro, corro, corro Corro, corro, corro, corro Abre esto corro, corro, corro, corro Y ahora simplemente esperamos a que Cortana nos deje activar esto y listo, después estamos otra vez en un timer como de 1 minuto 40 segundos. Entonces, solo es cuestión de esperar a que nos dejen acabar el nivel. El nivel termina aquí. Uh, pues, ¿qué más te puedo decir? este Ya había grabado esta guía, ya la había grabado. Por alguna razón, YouTube dijo, ¿sabes qué? Tu video no se va a publicar, entonces fue así como de, ¿qué? Entonces... Me tuve que esperar a que terminaran mis clases Y de hecho estoy grabando esto El mismo día que lo estoy subiendo Como unos 30 minutos antes Así que Gracias YouTube, en serio te lo agradezco Subiendo videos tarde Porque no procesas bien las cosas Honestamente no sé qué pasó Y pues obviamente Una vez que yo subo el video ya Cuando estaba en tiempo de procesamiento Yo ya borro el video de mi disco duro Y fue así como de chale, tengo que volver a grabar Creo que no voy a borrar videos Hasta que vea que ya están publicados Honestamente Pero bueno Por favor déjame terminar esto No pienses Cortana Cortana no pienses Por favor quiero acabar el nivel Luz a la banda Ok ya no de tardar en decirnos que por favor terminemos el nivel. ¿Cuál gracias? Se vuelve mal el siguiente juego, vato. <ríe> Oye, ¿qué está pasando? Y... Se tardó bastante, eh. Se tardó bastante. Pero listo. Ya terminamos. Y esto fue Compositor en tiempo par. Después de años de andar escuchando esto. Pero espero que te haya gustado. Ya sabes, yo soy Pedro. Así nos vemos. Hasta la próxima.